No. Muchachos, vamos a entrar por la parte de atrás de comisaría. ¿Listo? Entramos por la parte de atrás de comisaría a matar a todos los que no tengan uniforme de policía. ¿Lo vamos a la primera calidad? Sí, ¿A matar? pero ¿Cómo? A matar, a tirar, a matar. ¿Listo? 10-4. ¿Qué? ¿Qué dijo? Que vamos a matar. ¿Cómo? ¿Y.? y, y... Pregunta, pero, ¿y seguro? Todo lo que no tengo informe. ¿Hola? Sí, sí, sí, sí, confirmo, confirmo. O sea Vamos que a... si se mete el al alcalde. No, no, pues el alcalde está con nosotros, Jai, Catalina. Al alcalde <ríe> hay que disparar. ¿Cómo la alcaldía? Si a mí me dan órdenes de darle a todo, yo le doy a todo. Dale. Vamos a dispararle a todas las personas que están... Disparando. Ya, es, Ota? Entendido. Ota, te robo. Primero a la Busca alcaldía ataques, o se le da todo, a, ¿no? Enseguida a la policía. Claro. Ya somos en la alcaldía. Uy, ¿cómo que? A alcalde. Eh, Tocumi, ¿está Uy, oh, ya no. fue cierto, bueno. Entonces, no es que solamente necesito una pistola. Vamos está a llevar más okay. de cal ¿No te calibre. ¿Ente no, calibre? No, no, solo pistola. Solo pistola. Máximo, okay. máximo. Dime, dime, dime. Tu mamá. Okay, okay. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Están <ríe> viendo cómo es ella? Hola. Listo, listo, listo, muchachos. Eh, Manolo, tome punta y necesito que me haga un plan de acción, un plan de llegada para llegar a la comisaria por la parte de atrás. 5-4. Listo. Eh, vale. ya todos saben, ¿vale? Ayudar a la... Yo soy milagro. Policía. No sé, el alcalde de los lados, pero ¿sabes que ese marido es ¿Y él también va a disparar? ¿Cómo ¿No? ¿Sí? máximo ¿No? te está viendo lo mismo que yo? ¿Qué chimba, alcalde? No, ¿qué? ¿Dio la vuelta en el mismo lugar? Ah, okay sí Sí, sí, ¿Ustedes sí. usted se imaginan a Bukei disparando? <risa> ah, sí Ah, no falta ¿Massimiliano? ¿Dónde está Massimiliano? Massimiliano Aquí estoy yo, aquí estoy yo esto que llega mi camioneta igual ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? se ¿Qué ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? conduzca, vamos. vamos. 5-7, 5-7. Estoy solo, estoy solo. ¡Guau! Pues el... ¿Y el médico no venía aquí? No. Ay, Dios mío. Está caliente, se calentó muchachos, se calentó. Vamos a dar bala. Listo, creo que solamente vamos. Ah, si sí, sigue la mitad, la primera. Listo, listo, nos vamos, nos vamos. Esperamos y Pasamos primero por el hospital. No, lo mandó, lo pasamos para el hospital. Sí, cuatro. Muchachos pendientes, pendientes soles. Vea, mucha, vea, vamos a hacer lo siguiente. Más bien, me parece que un punto. dejemos las blindadas acá y vamos a dar por las escaleras de, de GC, de, no de GC, no del de hospital, a salir aquí abajo a la autopista y les caemos por la parte de atrás, listo. Entendido. Vamos a ir a pie. ¿Pero entonces la escalera también a pie? Que si quiere podemos entrar a la comisaría por la autopista hacia abajo. Pero eso no pero es que nos van a ver de todas formas. Ya estoy bajando la escalera. La alcaldesa se quedó a las 6 en punto. Atentos que llegó vehículo. Y con unas fachas. Ya la, la policía sabe que nosotros vamos. Eh, creo que sí, ya la avisamos de todas formas. Sí, sí, yo sé. Eh, tengo 24. ¿Y el resto se queda? Derecho, derecho, derecho, derecho. Venga, venga, por acá, por acá, por allá no, por allá no. ¿Quién se quedó con el alcalde? Nadie. te dejan al alcalde no nomás? Sí, no, pero que el alcalde es se en zona segura, o sea Dale, cada corre, corre. A mí aún no me pagan. yo escuchar los balazos. Le doy 10 millones por banda lo facturado ¿Cómo corren más rápido que yo? Porque somos hombres. <risa> ¡Desgraciado! No no, ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya está corriendo! Man. ¡En línea, en línea, en línea! ¡Como así! Todo el mundo se va a descontrolar ahí Ya dieron permiso para descontrolarse Entonces ya podemos tirar a matar, ¿no? que podemos llegar con un vehículo y atropellar a todos. No, no, no, hay que acercarnos. No, ¿Y ¿Sí? Sí, sí, Nada sí, de lo es que verdad. pase acá una sanción. Eso sí, es decir, verdad, se puede acercar Pero no nada no, más cogámoslos así a. a muerte. El... PG. Porque dice nada? nada. Cruzo, cruzo. Salte, salte. Eh, necesito que. No, intentemos no meternos por el, por el parqueadero, ¿listo? Sí, sí Vale, vale. Está desbloqueado, está desbloqueado Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ojo, ojo! ¡Moto, moto, moto, moto! ¿Armas largas? No Vamos, vamos, vamos, vamos, largas? Asustaron al policía, qué pecado. <risa> tranquilo, tranquilo. Muchas gracias, por favor. Todos tomen posiciones. Necesito aquí alguien cubriendo la parte trasera. Están pasando muchas muchos motos. Yo, yo, yo. Voy, voy para atrás, voy para atrás. Limpio, limpio, limpio. Buena, buena, buena, buena. Buena, buena. Muchachos, muchachos, por, está la está por la izquierda, por la izquierda, por oh. la izquierda. Ojo, ojo. Está escapando, está escapando. Hay un policía aquí caído. Seguí detrás, cuidado, cuidado Uy, uy, uy, se bajaron acá, se bajaron acá Me bajé uno, me bajé uno Eh, compañero caído, compañero caído ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se acerca la camioneta, se acerca la camioneta Se bajaron al Mateo, se bajaron al Mateo Necesito un sur aquí en la parte trasera No, no, métalo, métalo, métalo, métalo adentro, métalo, métalo, métalo serio ¿sí? Hay callo 1, hay callo. Cayó... Es 4, 10, 4. Mucha gente, mucha gente. Llevo la tanqueta. 不要害我 hey, Eh, voy a entrar, ¿no? ¿Oye, entrando a, ¿Dónde están ustedes? Voy entrando, voy entrando Están ahí, están ahí, son dos, son dos, son dos Voy entrando, no me maten, no me maten ustedes ¿Quién está en el vehículo de señal Colombia? ¿Alguien se metió en el vehículo de señal Colombia? ¿Dónde está una la Italia? Venga, venga, pongan esa blindada sobre la calle, Pónganla sobre la calle para que nos dé cobertura. No alcanzo a llegar hasta ese punto. Arias, están ahí detrás del muro, ¿cierto? Afirmo, afirmo, afirmo. estoy ya sí, por la vía de extrema. Lo bajé, me lo bajé, me lo bajé. ¿Qué pasó a la izquierda?